Ana Celia Jiménez, encargada jurídica del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, se refirió este jueves a la situación que se generó en las inmediaciones del mercado municipal, donde fueron arrestados algunos vendedores. Llegué al departamento y encontré que, que a algunos polleros eh, lo habían detenido en vista de que eh, estaban vendiendo pollo en la, en la vía, en la calle. ...y ya le habían advertido de que no lo hicieran... ...en ese sentido estamos procediendo a venir a ver... ...cuál es la situación porque realmente no fuimos los que actuamos... ...no sabíamos y los policías municipales fue lo que incautaron... ...unas gallinas y unos guineos y una serie Se habla de... de menores que fueron apresados eh, irregularmente? ¿Qué tiene que decirnos? Eh, en ese sentido vuelvo y les repito... ...estamos aquí investigando cuál es la situación... Porque al igual que ustedes, no sabemos cuál es la situación. Nos informa que el coordinador, que es Benedicto, no está en este momento y lo estamos esperando. Quienes actuaron fueron los policías municipales. ¿Usted me entiende? Porque ya se le habían, eso sí no consta, de que se le había notificado de que no pueden vender en la vía pública, en la calle, en la aceras. No pueden vender. Ahora, de la actuación de hoy en la mañana, ahora me estoy enterando y estamos aquí tomando las medidas necesarias. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.